Pues el Register para mí ha sido un producto de incorporación en Ascensa fundamental. La gran virtud que tiene el Register es que te controla coniza, te controla el oleum, te controla las malvas. Es un producto muy, muy interesante para el agricultor, la verdad. Ascensa. Farming your future.